Segunda carta. Viareggio, cerca de Pisa, Italia, a 5 de abril de 1903. Ha de perdonarme, distinguido y estimado señor, que haya tardado hasta hoy para recordar con gratitud su carta del 24 de febrero. Durante todo este tiempo me encontré bastante mal. No precisamente enfermo, pero sí abatido y presa de una postración de carácter gripal que me inhabilitaba para todo. Finalmente, al ver que ni por asomo llegaba a operarse ningún cambio en mi estado, acabé por acudir a orillas de este mar meridional, cuya acción bienhechora ya me fue de algún alivio en otra ocasión. Pero aún no estoy restablecido. Todavía me cuesta escribir. Así, pues, tendrá usted que acoger estas pocas líneas. En lugar de muchas más. Sepa, desde luego, que me causará siempre alegría con cada una de sus cartas. Solo habrá de ser indulgente con mis respuestas, que quizás lo dejen a menudo sin nada entre las manos. Y es que en realidad, sobre todo ante las cosas más hondas y más importantes, nos hallamos en medio de una soledad sin nombre. Para poder aconsejar y, más aún, para poder ayudar a otro ser, deben ocurrir y lograrse muchas cosas. Y para que se llegue a acertar una sola vez, debe darse toda una constelación de circunstancias propicias. Sólo dos cosas más querría decirle hoy. En primer lugar, algo acerca de la ironía. No se deje dominar por ella, y menos que en cualquier otra ocasión en los momentos de esterilidad, en los que sean fecundos procure aprovecharla como un medio más para comprender la vida. Empleada con pureza, también la ironía es pura, y no hay por qué avergonzarse de ella. Pero si usted siente que le es ya demasiado familiar y teme su creciente intimidad, vuélvase entonces hacia grandes y serios asuntos ante los cuales ella quedará siempre pequeña y desamparada. Busque la profundidad de las cosas hasta allí nunca logra descender la ironía. Y cuando la haya llevado así al borde de lo sublime, averigüe al mismo tiempo si ese modo de entender la vida brota de una necesidad propia y esencial. Pues entonces, bajo el influjo de las cosas serias, acabará por desprenderse de usted si es algo meramente accidental, o bien, si es que realmente le pertenece como algo innato, cobrará fuerza, y se convertirá en un instrumento serio, para incluirse entre los medios con que usted habrá de plasmar su arte. Lo otro que yo quería decirle es esto. De todos mis libros, muy pocos me son imprescindibles. En rigor, solo dos están siempre entre mis cosas, donde quiera que yo me halle. También aquí los tengo conmigo. La Biblia y las obras del poeta danés Jens Peter Jacobsen. Se me ocurre pensar si usted las conoce. Puede adquirirlas fácilmente, ya que algunas de ellas han sido publicadas, muy bien traducidas, por cierto, en la Biblioteca Universal de las Ediciones Reclam. Procúrese los seis cuentos de Jens Peter Jacobsen, así como su novela Niles Line, y empiece por leer, en el primer librito, el primer cuento, que lleva por título Mogens. Les sobrecogerá un mundo la dicha, la riqueza, la inconcebible grandiosidad de todo un mundo. Permanezca y viva por algún tiempo en estos libros, y aprenda de ellos cuanto le parezca digno de ser aprendido. Ante todo, ámelos. Su cariño le será pagado miles y miles de veces. Y, cualquiera que pueda llegar a ser más adelante el rumbo de su vida, estoy seguro de que ese amor cruzará siempre la urdimbre de su existencia. Como uno de los hilos más importantes en la trama de sus experiencias, de sus desengaños y de sus alegrías. Si yo he de decirle que me enseñó algo acerca del crear, de su esencia, de su profundidad y de cuanto en él hay de eterno, solo puedo citar dos nombres: el del grande, muy grande Jacobsen y el de Auguste Rodin, el escultor sin par entre todos los artistas que viven en la actualidad que siempre le salga todo bien en sus caminos. Su Rainer María Rilke